Comenzar felicitando al pueblo de Bolivia, a todos los bolivianos y bolivianas, que en el día de hoy han mostrado mayoritariamente su repulsa a un sistema de justicia manoseado por el gobierno a través de la legítima expresión del voto nulo y el voto blanco. El resultado de hoy supone una nueva derrota de un Presidente y un Gobierno de, desconectado con los ciudadanos y se encamina definitivamente al cambio que Bolivia necesita en las elecciones de 2019. Estoy en política para servir al pueblo de Santa Cruz y al, y al de Bolivia. No estoy para servirme de ello. Mediante el voto blanco y nulo, el movimiento demócrata social recoge este mandato del pueblo de Bolivia. Se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para que esta voluntad alcance sus objetivos a través de las instituciones nacionales e internacionales pertinentes.